Do not turn off target, ¿ok? Este error se puede solucionar de una manera súper fácil, súper sencilla y se los voy a explicar a continuación. Bueno chicos, ya estamos de vuelta aquí en la computadora. Para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado Rayboot for Android. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video para que descarguen el software, lo instalen, obtengan una licencia y registren. El programa una vez que hayan obtenido la licencia y que dicha licencia la hayan registrado vamos a ejecutar el programa como administrador una vez ejecutado el software vamos a tener esta interfaz dice Rayboot for android pro y nos va a solicitar que conectemos el dispositivo a continuación vamos a conectar nuestro teléfono nuestra tablet nuestro dispositivo que tiene el error a la computadora con el cable usb una vez que conectemos el dispositivo mediante el cable USB esperamos a que Rayboot for Android Pro, que es el programa, detecte el dispositivo conectado. Aquí como pueden darse cuenta, ya dice conectando tu dispositivo y aquí dice tu Android en el modo download está conectado. Esto quiere decir que ya el programa ha detectado. El dispositivo en el modo download para poder solucionar el problema que están viendo en pantalla lo único que tenemos que hacer es darle clic acá donde dice un clic salir de modo download cuando nosotros le demos clic allí lo que va a hacer a continuación en este caso el programa es reiniciar el dispositivo pero en esta oportunidad lo va a colocar nuevamente en el modo normal, es decir, lo va a reiniciar, va a solucionar el problema, va a solucionar el error. Fíjense que acá ya me indica el dispositivo ha salido del modo download, ya le podemos dar a aceptar y ya vamos a poder utilizar nuestro dispositivo nuevamente sin ningún problema y sin ningún inconveniente. Así que pues nada, yo espero que les haya gustado este video. No olviden que toda la información va a estar en la descripción de este mismo video. Recuerden apoyarnos con un like, un me gusta y los invitamos a que se suscriban a este canal. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino y Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.